Eso. Y qué de nuevo chicos, estoy con el ganador del regional aquí en Coatzacoalcos, ¿cuál es tu nombre? Hola, mucho gusto, mi nombre es César Rezanzos, soy de Chiapas, acabo de ganar el regional de Coatzacoalcos Ok, Esta es ¿Qué? la vista que jugué ¿Qué jugaste? Sky Strike puro. jugué Triple Ray Ajá, Triple Ray Triple Ash, Doble Go Sovere Fue Triple Engage Triple gancho, doble de estas, se me hace demasiado buena sí. Doble multi -roll, doble campo, no me gustaba jalar el tercero Un refuerzo, es una UPSAR, una Cable Dure Tampoco me gusta verla dos veces contra decks que no son tan buenos Dos tifones y tres Twin Twister, esperaba mucho Mirror La verdad no encontré mucho, me tocó más Burning Kavis Burning se puso en moda, no? Si, sí, ganaron... La... Como ganaron dos YCS, todos Dos fullies, una magia. Solid Ride. Eh, ok. ¿Sí? Dos terraforming, una de estas, una de estas, un token y... y crop. Ok. En el extra deck jugué triple Kagari, triple shizuku, triple yate, un tifón, un cerberus, un unicornio, un induritsu. Esto solo fue por la villa. Y este fue edición de último momento, según por el Burning Abyss, porque no entra en Battleface ¿Sí? La verdad nunca lo hice Fue un espacio desperdiciado, entre comillas Era por el Burrells World, War, pero de igual forma no lo bajaba el otro Ok Una go sobre contra Goki, Mirror Match, Burning Abyss Burning Abyss, Goki, este, Mirror Match, cualquier random, por la villa, no había salida sí. Triple pelea y triple minecraft siempre cuando voy primero Ok pues se ve bastante, bastante, bastante sólido tu deck Este, mira, yo ando regalando estas Generalmente son las que hacen top, como en este caso no hay top Puedes tomar el que quieras ah, está. El último Dark Magician, es el último que me queda Este, algo más que quieras decir antes de ah, agradecer a alguien Saludos pues, a mis amigos, nada más, madre, saludos Saludos a todos tus amigos muy bien. gracias Sale, muchas gracias a ti. Entonces, eh, yo soy Alberto de Rincón de Lo y los estaré viendo en el siguiente video. Gracias.